Nuestro campo de trabajo consiste en limpiar la maleza, toda la maleza que hay aquí. Aquí había unos 2-3 tre, metros de maleza en todo el camino, en todo el terreno. Y bueno, hemos limpiado todo con azadas, con, con todo. Y luego ya hemos reconstruido este, este precioso muro que estaba, se estaba cayendo a trozos y algunas partes ya hemos tenido que bajar piedras para construirlo. Y bueno, hemos consolidado el, el muro y, y listo. Eso ha sido el trabajo de dos semanas y hemos tenido bastante, bastante trabajo. El mm -hmm. objetivo es también darle legitimidad y y valor a este a este terreno que es el cementerio de las botellas donde eh, aquí había 131 cuerpos, 131 enfermos del fuerte de San Cristóbal y bueno eh, es darle pues esa legitimidad y valor ¿no? cultural y simbólica a este a este, a este este lugar porque ahora mismo el gobierno ya lo va a tener, o sea, lo va a mantener y luego ya se procederá a más exhumaciones, o sea que el objetivo es limpiar para ya poder exhumar. nombre es Brandon, vengo de México y me está gustando mucho la historia que tiene este lugar y aportar un poquito para la gente que viene a buscar a sus familiares o algo y recuperar la historia de los navarros. Me llamo Néstor, soy de Las Palmas de Gran Canaria y me apunté en este, en este campo de trabajo por, de rebote realmente. Pero cuando ahora lo he probado, la verdad que me encantó y voy a repetirlo todos los años, porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea de la historia de Pamplona, ni idea, siendo de España, siendo parte de mi país, y aquí con la visitas además de ir el propio trabajo que te van contando, ¿sabes? Y vas viendo... Eh que tiene su historia y que lo está haciendo por gente también y para gente, eso es para, por la memoria histórica propiamente. Yo soy María Jesús. Yo Gabriela. Bárbara. Nuria. Es una oportunidad única. No sí, es una, sí, una experiencia sí. y al final es que sí. esto de trabajar pues como que no te importa porque estás con gente y vas conociendo sí. gente y como es lo de menos. Es que es todo, sí. es el trabajo, la, es que la convivencia. Trabajo. Y ya pues encima <ríe> participamos en lo de la memoria, pues ya es un regalo que te llevas a casa. A me, sí. me gusta mucho porque hacemos charlas y tal y nos conciencian mucho de pues qué ¿Qué el puerto de los además, y todo. Todas las charlas estaban enfocadas a la temática sí. del campo. Bueno, invitarlos porque se forma gran ambiente, además de ayudar a recuperar algunos espacios, conocer los, el sitio, conocerlo a fondo y muy divertido. Totalmente, estoy de acuerdo, totalmente aconsejable porque además de que estás ayudando a tu país y a, y a familias a, a recuperar la memoria histórica, también estás aquí conviviendo con personas de 15 días y hace prácticamente que una familia por lo menos durante 15 días sí. y es muy muy... vamos, yo voy a repetir, es mi primero y pienso repetir seguro Igual me es mi primero y me encanta y voy a repetir, si puedo voy a repetir